Con Economía he encontrado una carrera que me apasiona. Se trata de un grado práctico de fácil inserción laboral que contiene todo lo que más me gusta, que son los números y su análisis. He descubierto que el hecho de que se trate de una ciencia social supone la oportunidad de aportar ideas, enfrentarse a nuevos retos y solucionarlos de manera diferente. El grado te da una visión general de cómo funcionan los mercados, los gobiernos, las empresas... Además, te ayuda a formar tu propia opinión. También es un buen punto de partida de desarrollar ideas de negocio si te interesa el emprendimiento. El grado, como todos, tiene su complejidad. Algunas asignaturas te pueden parecer más difíciles que otras, pero al final con esfuerzo se sacan. Lo que sí que recomiendo es ir a clase y prestar atención, porque lo importante es entender las cosas. El contacto social y el buen ambiente de la universidad es para mí lo más positivo de mi experiencia en la UPNA. También destacaría una muy buena experiencia con el profesorado y todas las oportunidades que la universidad te ofrece, como programas de movilidad o los que te ayudan a desarrollar tus propias ideas de negocio y también encuentros de empleo con empresas. Estudiar Economía en la UPNA es una experiencia que recomendaría sin ninguna duda. En cuarto de la ESO escogí Economía y me apasionó. Desde entonces tuve claro que quería dedicarme a este mundo. Lo que más me ha gustado de mi carrera es todo lo relacionado con las finanzas. Al final todas las empresas toman decisiones, necesitan financiarse y estudiar asignaturas de este tipo te acercan al día a día de las empresas, a la realidad. Reconozco que el salto del colegio a la universidad es muy grande, pero los miedos del principio se acaban superando con la ayuda de los profesores, un tutor que se asigna a cada alumno, el consejo de estudiantes o la oficina de atención universitaria. A nivel académico he recibido conocimientos que nunca hubiese imaginado, a los que la formación extraacadémica de la UMNA da un valor añadido, como los cursos de idiomas o los títulos propios. Si algo se me quedó marcado el primer día de universidad fue cuando el rector nos dijo que no solo íbamos a aprender muchas cosas, sino que íbamos a conocer gente que iba a formar parte de nuestras vidas, y se ha cumplido. Elegí el doble grado internacional en ADE y Economía ya que te ofrece una formación muy completa. Te aporta puntos de vista diferentes sobre el mismo tema. Además, cursar la mayoría de las asignaturas en inglés te permite adquirir el vocabulario específico que luego te será muy útil en tu vida profesional. Lo que más me gusta de este grado es el año de movilidad ya que te permite conocer otras culturas, además de nuevos entornos y formas de vivir. Al principio, puede parecer demasiado tener seis asignaturas la mayoría de los semestres, pero con organización y no dejando las cosas para el último momento, se consigue sin problemas. El hecho de que la Facultad nos informe sobre charlas y eventos de nuestro interés, tanto dentro como fuera de la Universidad, te permite un contacto más cercano con el mundo real y no solo con el académico, lo cual considero muy importante. Yo estudié el itinerario de Ciencias de la Salud y descubrí que me gustaban mucho las matemáticas. Entonces, con esta carrera, las puedo estudiar desde el ámbito de las Ciencias Sociales como el científico. Lo que más me gusta de la carrera es la práctica matemática y la programación. No se trata tanto de memorizar textos, sino de hacer ejercicios y entenderlos. Algunas asignaturas se te pueden hacer difíciles, por eso yo siempre recomiendo contrastar las ideas con tus compañeros y, por supuesto, ir a tutorías que siempre ayudan. El ambiente en la UPNA es muy sano y te aporta nuevos puntos de vista tanto a tu vida personal como profesional. Y antes de empezar el instituto, sin saber muy bien en qué consistía, yo quería estudiar Derecho. Me gustaba la filosofía, me gustaba la ética, me gustaban sobre todo los debates sobre filosofía moral y además quería conocer cómo se regulaba nuestra sociedad y el porqué. Más adelante conocí esta doble titulación y me di cuenta de que las competencias que pueden adquirirse estudiando ADE me servirían para cualquier trayectoria profesional. Me gustan infinidad de cosas, si tuviera que quedarme con una yo diría que es la relevancia de las materias que tratamos, porque por un lado está el derecho, que es una disciplina en la que cada concepto que tratamos tiene un impacto en la vida de las personas, y por otro está la empresa, que además de ser una pieza clave en la economía, es también uno de los principales instrumentos de reparto de riqueza en la sociedad. Acostumbrarse al ritmo de trabajo que exige esta doble titulación es probablemente lo más duro, sobre todo de segundo curso en adelante. Mi consejo es que os apoyéis mutuamente, que en vez de competir, cooperéis, que os prestéis apuntes, que os reunáis para estudiar y que os ayudéis. Lo más positivo de mi experiencia en la UNA es la cantidad de oportunidades que ofrece para participar en la vida universitaria, más allá de asistir a clase.